hola hola amigos, bueno acá les voy a mostrar este aparato que lo no compré en Brasmar, es el encargo de un amigo y bueno yo he visto que en youtube realizan mucho eh, Best Buy y Amazon, bueno hay una tienda que se llama Brasmar que consigue unas cosas las mismas cosas pues a mejores precios y pues también está en toda la Florida se llama Brasmar y este vamos a ver qué es este aparato este aparato es una cámara para el carro una cámara para el carro ya vamos a ver de qué se trata vamos a hacer el unboxing y vamos mostrándoles de qué se trata bueno Procedemos al unpacking, al unboxing Entonces, a ver qué es Esta es, bueno, es una cámara para montar en el en el dashboard, en la, como en la parte delantera del carro, en el tablero del carro para grabar pues lo que está pasando eh, en, en la carretera o en el camino, pues, en el camino. Entonces sigamos aquí en el unboxing tras que Luchito sigue destapando entonces viene la caja, viene la cámara viene la cámara con su pantalla LCD para mirar lo que se grabó el sistema para montarlo yo me imagino que esto es en el vidrio delantero del carro, ya veremos un cable USB este es USB normalito o USB-C es USB normal y eh, para conectarlo al cargador al, para cargarlo con el con el encendedor de cigarrillos del carro, que se bota a 12 voltios, entonces me imagino este, y bueno, vienen las instrucciones. Bueno, vamos a montarlo y a ver qué pasa. Viene con una micro SD incluida de 8 gigas, entonces ya viene con su memoria de grabación, entonces viene con una microSD incluida. Vamos a cargarla y vamos a instalarla, entonces vamos a ver cómo nos va. Primero, bueno, una disculpa porque estoy aquí aprendiendo con la GoPro y quedó muy quemada la imagen aquí en el inicio. Pero bueno, vemos cómo lo conectó ya al encendedor o al donde se, donde se prendían los cigarrillos. Ahí se conecta. Eh, le quitamos las protecciones, los protectores que vienen en la caja y eh, se pega el vidrio frontal. Entonces va a necesitar que se humedezca un poco. El, el caucho este para que pegue bien para que agarre entonces con un poquito de agua lo humedecemos y ya va a agarrar al vidrio al vidrio frontal también se puede poner el vidrio trasero bueno eh, depende de donde uno la quiera instalar entonces eh, listo ya quedó instalada y apenas se enciende el auto la cámara se enciende o sabes trabaja con el con el encendedor de cigarrillos del carro, entonces tan pronto se enciende la, el vehículo, la cámara se enciende, la, la cámara va a grabar en, en loops o en ciclos de cinco minutos, esto especialmente se puede configurar para que grabe cada cinco minutos, entonces se acuerdan que tenía ahí la memoria SD. bueno entonces tenemos los botones para configurar la fecha, la hora, eh, los frames de grabación también se pueden configurar, el lenguaje, entonces la, entre la, policía la ponemos en español, se puso en español, entonces, eh, bueno hay un botón de micrófono si uno quiere grabar audio se puede grabar audio entonces simplemente con oprimir un botón va a empezar a grabar audio la, la cámara esta entonces bueno esta es la, la cámara de seguridad para el vehículo me parece una muy buena opción sobre todo cuando uno va a parquear en algún lado cierto de pronto viene una moto eh, que es tan común ahora aquí en la ciudad que venga una moto y, y tenga algún accidente con, con nosotros, pues bueno, vamos a tener la prueba, entonces eh, la cámara está muy buena, así quedó, así se ve, así se ve ya instalada, así se ve por dentro del vehículo y aquí la vamos a ver por fuera. Entonces, pues básicamente esa es la cámara para, para instalar en, cámara de seguridad para instalar en el, en el vehículo. Me pareció una muy buena opción. Eh, puede tomar una foto, si ustedes necesitan tomar una foto de algún accidente, algún evento, simplemente oprimen el botón y de, de prendió apagado por un segundo y toma la foto. Y bueno, desde afuera la cámara realmente no se ve mucho, ni, no, no es que se note mucho. Entonces, eh, ahí está la cámara como se vería de la parte exterior del vehículo. Bueno, amigos, eh, espero que me dejen en sus comentarios cómo les parece esta cámara para, para carro, para vehículo, para auto. Me pareció buenísima y más en las ciudades grandes que tenemos tantos incidentes por ahí. Y bueno, tener la prueba nos ayuda muchísimo en ciertas ocasiones. Saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, bueno, eh, como les digo, se puede buscar como dash cámara o cámara para tablero. Entonces. Eh, yo la compré en Brasmar, esa es de un precio razonable, esa, me, esa creo que costó aproximadamente 45 dólares, 40 y algo de dólares, pero hay más costosas, pueden ir a Best Buy, como les digo, pueden ir a Amazon, pueden ir a Walmart, que creo que también las vi, entonces eh, están las cuatro opciones para que la miren, eh, que no me gustó, el cable, el cable que se ve, no, no me gustó cómo se ve, eh, creo que hay, debe haber una manera de esconder ese cable, y que otra cosa no me gustó que cuando el carro se apaga la cámara deja de trabajar entonces no sé si habrá una opción de batería o una con batería que cuando uno apague el carro o el vehículo, o el auto o el coche como dicen en México, la cámara siga grabando, sería buenísimo eh, bueno, esas son como los dos, los dos contras que le encontré por ahora a la cámara de resto pues es una muy buena opción, graba muy buena resolución 1080 x 30, o sea es una resolución muy aceptable para este tipo de, de, de ganchos o dispositivos de seguridad para, pues así de pequeños, ¿no? Y para el carro. Entonces, bueno, sus comentarios, por favor, suscríbanse, denle me gusta, compártalo y por favor suscríbanse para seguirle subiendo videos así de, de ganchos de tecnología y de las cosas que ustedes me preguntan. Un saludo para todos. Bye.